¿Sí? Que venga el tren Me encantaría viajar en tren Nunca viajé en tren No, no, no... llegué a, a viajar en tren aquí en Mendoza Creo que esa idea un poco nostalgiosa Y, y romántica Es sí. la que tenemos todos Tal cual. En general Bueno, y la idea de volver a viajar en tren Como pasajeros Más allá de la carga Que hoy se traslada por buena parte de nuestra región Es una promesa Que habían empezado a alentar varios dirigentes Algunos uh -huh. mendocinos El caso de Adolfo Bermejo Jorge Difonso. Jorge Difonso, Jorge Omar Jiménez que es el responsable También. de los trenes argentinos aquí en la provincia de Mendoza pero bueno, la duda está en qué tipo de servicio vamos a tener cuánto puede faltar, cuánta uh -huh. plata hay que poner en vías y en restablecer los ramales que han quedado muy lejos en el tiempo y mucho abandono y bueno, claro. esas son inversiones muy grandes. Okay. Porque primero hay que ver qué hay que hacer, que es muchísimo, y después definir un plan de acción para claro. recuperar todas esas vías. ¿En qué hay, condiciones? Hay ¿no? cosas que están inutilizables, que hay que hacerlas todas de nuevo. ¿Sí? exactamente M Muchos de los entramados que no sirven, algunos servirá pero la mayoría no da las La verdad no que esto da. es algo que se, que a ver se dilató en el tiempo, ¿no? Y es una necesidad que donde vos vas en el mundo... Todos los lugares tienen esta vía de transporte de poder, sobre todo nosotros que tenemos esos territorios tan bonitos, tan extensos y que nos conectamos tanto. Digo, que no haya todavía un tren que conecte las distintas provincias argentinas. Hay una frase que dice que no existe país pujante sin tren. ¿Viste? Uh -huh. Totalmente. Bueno, Argentina fue en su momento, en la historia, uno de los países que más avanzó, más sí, rápido y con mayor inversión en tener sus ramales en todo el país. Y llegó un momento, sobre todo en la década del 90, en que se fueron abandonando, se fueron descapitalizando Triste, y estamos sí. como estamos. Pero ahí vale la distinción, porque esa ha sido la parte medular de la discusión sobre la posibilidad de recuperar el tren de pasajeros, y es qué tipo de servicio vamos uh -huh. a tener. Y vos planteabas bien, en algunos lugares del mundo, en la gran mayoría de los países desarrollados, tenés trenes con un nivel, con una velocidad, con una seguridad y un nivel de confort Uh -huh. Igual o mejor que los aviones, Pero por, por ejemplo. por supuesto, sí, sí. También así las tarifas, que son muy parecidas. Sobre un poquito así. Acá estamos hablando de un tren que pueden ser de los históricos que teníamos, de eh, unidades que están a veces dedicadas a trasladar cargas, mercancías uh -huh. y que podrían ahora llevar vagones de pasajeros pero no estamos hablando de un tren de alta velocidad no. ni siquiera de ir a la velocidad de los vehículos no, por la verdad. ruta. Va mucho más lento pero va mucho más, más lento. es una posibilidad es una posibilidad. antes de presentar la nota vos hiciste una promesa, no, no hiciste una promesa no. pero diste un dato <risa> al principio del noticiero que fue posiblemente en enero haya un viaje. En verano en verano, pero al final del verano, según lo que ha dicho Martín uh -huh. Barinucci, que es el responsable de trenes argentinos de visita aquí en la provincia de ¿Sí? Mendoza, eh, La idea es hacer un estudio final de qué es lo que les está faltando, no solamente a las vías, uh -huh. sino también a las zonas, a las inmediaciones de las vías, porque algunas han quedado abrazadas por el crecimiento urbano y hay que establecer no solamente la seguridad de las vías, sino también la seguridad de, de las unidades. Y a partir de allí ver cuánta inversión necesita y cuánto recurso humano y tiempo. Claro, ¿Sí? Eso es lo que dijo el funcionario nacional, que es lo que hoy por hoy condiciona el tiempo. Pero hacia marzo del año que viene, cuando sí. esté terminando, que es la vendimia aquí en la provincia de Mendoza, claro. podríamos tener ya pasajeros, por lo menos de manera experimental, viajando. Ah, y ya. hay un datito, un hay un datito por debajo de la mesa que no se da oficialmente, que es que antes de fin de año puede haber un pequeño viaje testimonial. Ah, no bueno. se sabe de dónde a dónde, pero es lo que se anda diciendo, lo que qué se Los rumores. Los rumores. Los trascendidos. Así que, bueno, veremos veremos qué pasa. Claro que sí. Bueno, hoy estuvieron allí visitando parte de las instalaciones, falta acondicionar, eh, la conexión uh -huh. eh, va desde Maipú, pasando por Palmira, por La Paz y después San Luis. Ya en San Luis el, el servicio ya está operativo, bien, ¿no? bien. lo están completando. Así ah, es que claro, bueno, alienta razón. un poco a que lo tengamos en, la, en los próximos meses. Gracias.